video <laughs> De hoy, Alex y Kepler se enfrentan En un reto extremo, donde deberán Proteger sus mascotas con pruebas y troleos Imposibles, el jugador que logre Derrotar a la mascota del otro jugador en el menor Tiempo posible será el ganador, déjame En los comentarios quién crees que ganará Team Lucky o Team Froggy, ok Aquí tenemos a Froggy en su hogar Ahora, lo que le quiero mostrar Es que con este comando Miren lo que ocurre, voy a hacer eso, salen como unas sierras, entonces Lo que vamos a hacer en ese terreno es colocar varios De estas sierras que hemos creado pero aunque dejando unos espacios para que pase a Letzy, A ver si lo consigue Pues perfecto, ya estoy aquí para hacer las trampas Que gameplay tenga que superar Y además, aquí está la casa de mi preciosa mascota Lucky ¡Qué madre mía, que vive mejor que yo Pero mira todos estos lujos En fin, vamos a hacer las trampas para que gameplay no pueda pasarse Ni una sola Porque como le toque un pelo, un solo pelo A mi mascota, se las va a ver conmigo Así que lo que tengo planeado hacer como última prueba Sería un reto de inteligencia Y claro, como gameplay no es muy inteligente, que digamos, estoy preparado Para ello, y bueno, roditas, así es Como ha quedado nuestra primera prueba Miren nomás, como están Esas sierras andando, y se preguntarán Para qué sirve esto, pincho, pues bueno A ver si va a estar aquí pasándose las sierras Mientras yo atrás voy a estar rompiendo a este Los pinchos van a caer encima de él Otra cosa es que él va a pensar que este es el camino correcto Pero mientras voy a estar tirando los pinchos Él va a estar tratando de huir de ellos Y como yo sé que Alessio es un muñeño Se va a caer sí o sí Luego de haber caído pensará que tendrá que volverlo a hacer Pero no, creo que Alessio lo va porque no mira muy bien Pero aquí a la derecha va a estar un cofre Donde hay una pasión contra el juego Y él podrá nadar en la lava Y como ven acá hay un bloque de amatista ¿Qué hace este bloque de amatista? Pues bueno, esto va a indicar un camino secreto Donde se va a tocar que meterse por aquí Van a dar por acá derecho Y al final va a salir por este lado Y podrá subir fácilmente por aquí Logrará llegar hasta Froggy Ay que no está complicado Así que lo primero que vamos a hacer será Empezar a decorar un poco esta zona Así que ¡Pum! Vamos a dejar toda esta zona plana con cuarzo Perfecto, ya con el primer escenario todo completado Les voy a explicar de qué va mi primera trampa Esta trampa consistirá en varias pruebas de inteligencia y deducción Caple tendrá que elegir la respuesta correcta a las preguntas que yo le haga. En caso de acertar, podrá pasar la puerta, pero en caso de equivocarse, morirá. Perfecto, así ha quedado mi reto, entonces solo una de las cuatro puertas por cada nivel será la correcta. Y si fallas debajo tendrá un bloque de comandos Con un barraquil que lo matará instantáneamente Las preguntas que he puesto son bastante difíciles Así que no espero que lo pase Ahora bien ya teniendo esta zona Voy a empezar a hacer un parkour Ya como saben Alex es muy malísimo para el parkour De hecho hemos estado muchísimas veces Horas y horas esperando a que haga un parkour Y esto no hace es la sesión, Voy a hacer un tremendísimo parkour Para que consuma más tiempo Y voilà así ha quedado nuestro parkour Recuerden digo de un poquitico de cómo va este parkour Alexis va a llegar aquí Y va a decir ¡Oh, my God! parkour Y mira, hay pinchos ahí Donde si cae Pues va a fallecer, ¿sabes? Lo que tiene que hacer Es pasar por acá Pasar por las cabezas De los zombies Luego de por Por la miel Después de, de subir Por la liana Y aquí hay varias palancas Donde él tiene que descubrir ¿Cuál es la palanca correcta? La que va a mover eso Bueno, aquí solamente Hay varias Hay varias hay varias palabras que está esa, está esta Pero yo sé que Alexis es un poco bobito Y puede que le presione alguna de las de afuera Si presiona alguna de las de afuera Morirá Luego de aquí va a saltar hacia el barco Donde deberá abrir esta rejilla Y luego abrir esa rejilla tendrá que sumergerse por aquí Subir por el agua Ir nadando por aquí Y llegar hasta esta zona Al llegar a esta zona Alexis se topará con dos bloques de nieve Donde uno será real y el otro falso Y así tiene que ir saltando y descubriendo Hasta bueno aquí voy a hacer un pequeño troleito porque todo esto son falsos, Pues ya luego cuando lo esté probando pues le voy a organizar eso ¿vale? luego de pasar a la nieve falsa deberá aquí subir con una vagoneta donde si no se baja rápidamente pues caerá los pinchos porque esta vagoneta va a seguir derecho, luego de bajarse la vagoneta tendrá que hacer este laberinto donde tendrá que subirse en esta balsa y tendrá que pasárselo con muchísimo cuidado porque si no lo pasa con mucho cuidado va a ir muy rápido y va a caer y luego de pasarse este laberinto pues ya llegaría a la última zona, que es esta que ya le había enseñado antes. Así que, Alessi, prepárate, papu. Para el segundo reto que he realizado aquí, Play, he realizado este escenario que parece una casa común y corriente, ¿verdad? Solo que en una de las esquinas existe la salida hacia el siguiente reto. Para él poder acceder a esta zona tiene que volverse bastante pequeño. La única forma de conseguirlo es encontrar un botón que se encuentra en alguno de los compartimientos de la casa, para después encontrar la zona de activación del botón. Con el botón activado, él tendrá el tamaño suficiente para poder pasar por debajo del Trampilla, pero obviamente siempre estamos Con la duda de, ¿logrará pasarlo? Para la última prueba voy a utilizar Este comando, donde nuestro personaje Se va a volver pequeño, Él tendrá que presionar Un botón y lo va a convertir en ese tamaño, ya convertido en este tamaño Tendrá que pasar por unos ciertos lugares Que con tamaño real no podría pasar ¿Vale? Ok, ranita, ya acabó la última Prueba, y esto se trata de que tiene que Pasar por este pedacito de aquí Y lo que tiene que hacer es buscar un Botón, un botón que lo tengo escondido Por este lado de aquí, Casi y no se va a ver, así que por eso lo puse algo difícil. él va a tratar de buscarlo por todos estos lugares, por todos estos biomas que he creado por aquí. Y no lo va a encontrar. Y lo único que tiene que hacer es subirse por aquí. Luego saltar acá. Y por último, saltar acá arriba. Y ya le hundiría al botón. Y se convertiría en mini Alexi. Y ya con eso, pues ya pasaría perfectamente por aquí. Y aquí ya tengo el grande. Y ya pasas a la siguiente prueba. Y para el primer reto que tendrá que superar, K-Play, he construido un laberinto. Invisible. En lo que consiste es en superar este laberinto invisible montado en un cerdo. Él tendrá que hacer todo el recorrido montado en el cerdo hasta llegar al final. En caso de fallar, pues se encontrará con un inevitable vacío. Luego de haber acabado ambos jugadores las pruebas. Ahora sí viene el momento de quién va a derrotar a la mascota enemiga. Ok, papu. Ahora vamos a empezar con tu prueba. ¿Qué es esto, bro? Esto lo voy a superar súper difícil. <risa> no lo creo, bro. Porque, mira, esto es una caída al vacío, ¿vale? Tienes que encontrar la forma de. De llegar hasta la segunda prueba Pero eso solo lo conseguirás Con este cerdito de aquí Saluda a Manolito Tengo que andar encima de Manolo Exacto, así que toma esto ¿Sabes <tú> por qué tendrás que caminar Con Manolo? Porque esto Es un laberinto invisible que está creado con bloques prohibidos oh. Y la única forma de superarlo es siguiendo el camino invisible Pues, Capley, espero que tengas bastante suerte Y vamos a ver cuántas veces vas a caer al vacío Eso será bastante gracioso Uh, Papu, pues Contando, no voy a caer ninguna Y voy a llegar a lo y lo voy a derrotar A ver, Manolito, <risa> acá, ¿No me empacó. No vas a llegar a mi perro Sí voy a llegar, Papu Mira, mira, mira, mira, mira como voy de primera. <risa> Primera muerte Esto va a ser muy divertido Otra vez Bueno, voy con Manolito número 2 A ver, camino, vamos Este me da suerte, vamos, vamos, vamos Ahí Uy. va, ahí Uy. va Ojo. Uy, ahora, ¿para dónde, Manolo? ¿Para allá? Bueno, yo, yo voy contigo Papu, vámonos Uy, uy Sigue el camino, estás muy al borde. Uy, hijo, ha ah, caído viendo, todavía Estoy viendo un poquitico aquí unos bloques Pero eh, por aquí no veo que haya más A ver oh, Vale, por aquí Vamos, vamos, vamos, vamos! <risa> Ojo, que se lo pasa No vas ni a la mitad del parkour Y creo que ya estás muy cerca de caerte de nuevo No sé, no sé Manolito número dos me está dando buena suerte papu uy. A ver, ¿y ahora ¡No está de... límite! Oh. ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy! Con Voy mucho cuidado, eso. con mucho cuidado, su madre Pero si lo ves de otra perspectiva para que estuviera volando con el cerdo <risa> es que de hecho sí Bueno, yo estoy viendo los bloques invisibles ¡Derecho, uy, derecho! Uy. ¡Uy, párale ahí, párale ahí! ¡Espérate, espérate que tengo que atear mi visión! A ¡Ya ver, está a un tercio del camino! Así que no va tan mal Ok O su máquina ¿Dónde está el camino? ¡No veo nada ya! <risa> ¡Qué buena pregunta! <risa> no veo nada A lo mejor... Tienes que mirar hacia otra dirección o ya no hay más camino ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Hay caminos falsos? ¿Qué no? Bueno, tal vez ¡No puede ¡No, ser! ¡No de no, ser! A mi hermano Lito. De... No, pero qué! haces, ¿Qué haces Así estuve por un largo rato Es que verdad, este reto es imposible Y con este cerdo, peor Pero luego de mucho, pasó esto Vale, llevo bastante tiempo aquí y ya he llegado al mismo lugar de antes Y a ver Ojito, mmm... te deseo suerte Vale, para adelante no era A ver, y si nos regresamos un poquitico Manolo 3, a ver oh. Uy, uy lo de duro. Ok, ok. Va Creo que vamos bien, vamos bien. A ver, por acá sigue camino, sigue más camino, vamos. Bro, me estás poniendo nervioso mirando desde abajo? <risa> Se ve muy chistoso ver cómo estás a punto de caer desde esta perspectiva. es que no voy a caer en esta vez. La tercera la vencía, papu. A ver ahora. Hmm... Derecho, como derechito. Menos mal que alcanzo a ver un poquito. ¿Hacia dónde ahora Manolo? Por acá Quiero decirte que algo que no estaba planeado Pero esto le pondrá más intensidad Mientras menos avances Más se va a ir acabando el camino hacia atrás no. Así que ¡Avonzo! ¡No puede ser! ¡Se acaba el camino! ¡Te va ¿Oye? a alcanzar! ¡No, no, no! ¡Manolo, corre! ¡Corre, manolo corre corre Uy, uy, uy, pero es cerca de caerse Uy, no, no, no, no, no. pero que me estás poniendo nervioso, bro Ten cuidado Un bloque, otro bloque, otro bloque Hacia dónde te tendrá que ir ahora ¡Vamos! ¡Deleto! ¡Y ¡Vamos! ¡Superando, papu! Oh, muchas felicidades No, tú tú lo superaste, pero él no Adiós eh, No, ¡Pero manola. Ok, para la segunda ronda pues aquí tienes la entrada, pase usted, uh, después de usted, con gustito qué, ¡Qué bonita casita, eh! Está de chill, está de pana, con una banderita de españita aquí todo ¿eh? ¡Exacto! Bueno, te daré algunas indicaciones Observa todo lo que puedas Y, bueno, no hay, no hay ninguna otra salida Así que esa es toda mi recomendación ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso es todo! ¡Joder! A ver mm, Me dice que mire todos los lados A ver, debe haber algún... Algo, algún botón o algo A ver, esta palanca no sirve para nada Mmm oh, qué trampilla, no puedo pasar por las trampillas Tengo que buscar algo Un oh, cofre, a ver, cofre ni nada en los cofres Pues, pero es que no encuentro nada Llevo aquí bastante tiempo y no estoy encontrando nada Me estoy obviando. abrame la puerta ¡Alexia, ayúdame, de verdad Dame otra pista porque estoy aquí encerrado Y no ¡Ope! encuentro nada, joven. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Solo escuchaba tus simples gritos Pues, quieres? ayúdame, que tu casa está muy chiquita Y no encuentro nada, lo único que encuentro es esta rejilla Donde no puedo pasar hmm. Bueno, te daré una pista Que a lo mejor te puede servir Ey, busca... En donde más pasas parte del día. Eso es todo. Adiós. ¿Desapareció? Joder. A ver, ¿dónde paso más tiempo en el día? Pues en una pantalla. ¿Este cuadro contará como pantalla? No lo sé. A ver, vamos a pasar por... ¡Ah! Acá hay algo. Pero... Dice, coloca... Coloca un botón. ¿Qué? ¡Un botón! No, no, no. Un botón, un botón. ¿En dónde está el botón? Joder, es que, es que en serio Este lugar, este lugar me va me va a costar Bastante, nada que encuentro Nada, ya, a ¿Qué? Bro, literalmente está al frente De mis ojos, estoy bien ciego Tengo el botón, tengo el botón, ahora pasamos por acá Colocamos el botón ¡Oh! ¡Soy pequeñito! capricho ¡Sí chiquito! Ahora sí puedo caber por la rejilla ¡Vámonos! A ver, vamos, vamos por aquí, uy, hay muchos barriles De seguro que hay algo a ver, buscamos, buscamos, buscamos. He llegado hasta el último barril y no hay nada acá. Espera, que hay otro botón. Pasamos aquí. Y otra puerta. ¡Holó! ¡Hombre! ¿Qué tal? Ya, ya lo he superado, qué fácil fue, ¿eh? No, no me costó nada, la verdad Ah, sí, así, ¿Ah, ¿quieres algo más difícil? Pues te tengo algo más difícil ¡Enfrente! Tienes la última prueba Y esta decidirá No solamente si podrás pillar a mi mascota Que lo dudo mucho porque esto es muy difícil Sino también <risa> Sabremos tu nivel, Diku. <risa> a ver, a ver Esto es encontrar la puerta correcta, ¿no? A ver, ¿cuál Exacto. ¿Cuál fue el mayor cambio de la versión 1.9 en su momento? What? Y no en su momento, a ver las opciones, cambio de forma de PvP, introducción de la colote, cambio de bloque de textura de ítem, introducción de la rana, en la 1.19, ¿verdad? Pues la rana, rana, la verdad. Ay, no puede ser, no puede, no ser, ítem, no puede. Creo que este reto era demasiado difícil para él. No, pero, <risa> pero, pero, a ver, el acolote no lo creo tanto porque estuvo en la 1.18 Aquí dice 1.9, entonces tiene que ser o texturas, de ítems ¿Seguro que dice 1.19? <risa> <risa> <risa> ay ¡Dice <¿Qué> 1.9! <risa> <risa> ¡Oye, es que! Oye, pues entonces Dios el pvp, porque el, el mejor pvp anteriormente era 1.8! ¡Oye, loco! No Créeme puede, que, no que, no que, que no lo vi, pensé que este <risa> era 19 Oh, por favor. Bueno, la ha superado. ¡Felicidades! <risa> bueno, con, con cero muerte, ¡yupi! A ver, ¿qué tiene más valor? Esta es la siguiente prueba. Una esmeralda, armadura de diamante, huevo del dragón, la ranita del canal. A ver, yo aprecio mucho a mi ranita. Yo, yo me voy por esta. Esta es la decisión. Bueno, eh, claro, el, el valor, el valor es subjetivo, ¿sabes? Claro, o sea, es que, a ver, como, como acostar un huevo de, de dragón. Yo no quiero comprar un huevo ni la esmeralda. Yo prefiero más a mis fans que cualquier otra cosa. Cosa. A ver ahora ¡Era la correcta! Y esta es la última Por uh. cierto, si mueres una sola vez Ya habrás perdido, así que Elige con sabiduría ¡No, papu! ¿Cuánto año hace una espada de diamante filo 3? Ah. 8.5 8 9 10 Esto es una respuesta muy difícil porque muy poco utilizo yo El filo 3 ¡Ah! Tienes que sacar el lado matemático ¡Vamos, piensa, piensa! ¡Mmm! ¡Mmm, no, matemático! ¡Lo tengo, Papu, lo tengo! Es, ¿Qué? sin dudamente calculé tres por tres veces Y me da nueve ¿Qué? ¿Claro? ¿Y eso qué Mmm, ¿Qué? ¡Pero, ¿Para o, o papu, sea, si era, a que ¿Cómo? Pero no, no, no era Mmm, el cálculo O sea, si era, si era nueve, pero no... ¿Cómo lo hiciste? Bro, un mago nunca revela su truco Así que no te voy a decir Solamente sube tres veces el 3 y ya está ¡Oh, ¡Hola! No! ¿Y esta casita? No! ¿Dónde está? ¡Uy, Lucky! ¡Hasta la próxima, papu! ¡Quítate! No! ¡Vamos! ¿Ah, sí? Pues, entonces, yo me iré con él Este es mi fin no, no, espérate, quédate quieto. Voy, quédate a quieto. Que todo. Tienes que... no, no, no, no, no. Y se no. ha ido. Y no que miré con todo. él. ¡Mate! Y tú también. ¿Qué haces? Ok, Alexi, bienvenido a mi prueba, papu. Hombre. Bueno, esto ya se sería algo bueno. Simple. ¿Por qué hay una pared de madera? Solo es prueba. La no, no. ¡Eh! La... No puedes, no puedes picar, no puedes hacer nada. Es que no puedes okay, ver lo que okay. hay. No puedes ver lo que hay en el otro lado. Porque son pruebas y son misteriosas, ¿vale? Mira, como primera prueba tienes que hacer un water drop. Water drop. <risa> nah. no, ¿sabes? Ahí. estás hablando? Esta es tu primera prueba. <risa> ¡Facilito! <¿wa? risa> ¿Por ¿No, no puede ser? serio? ¡Eso hey, es ¡Pero si puse el cubo de agua! Oh, bien, peen, está bien, está bien Mira, si te he mentido Esa no era la primera prueba Esa nada más era para bajar hasta aquí ¡Esta es la verdadera primera prueba! ¡Oh! Esto sí se ve épico ya, Vale, ya ¿qué, tengo, sí. ¿qué tengo que hacer aquí? Vale, mira, como ves bien Aquí hay como una pared azul Ese sería el camino para continuar la segunda fase lo que hmm. tienes que hacer es buscar algún botón, alguna palanca que te convierta en pequeño Como algo que hiciste tú parecido Tienes que buscarlo entre todos estos biomas que he hecho aquí que Así que me copiaste, ah, ratón No te copié, lo mejoré op okay. ok, entonces tengo que buscar un botón Claro, Rápido, rápido, rápido. te deseo mucha suerte, papu ah, ¿Cómo qué suerte? Soy buenísimo encontrando botones ¿Dónde nah, está? No ¿Dónde está el botón? Nah, Hombre estás... Y frío, estás un poquitico tibio, eh. Es que soy un experto, tiene que estar cerca de aquí. Vale, vale, vale. Ya revisé los otro, lo otros tres idiomas. Ahora tiene que haber una ranura, una mínima ranura en la que pueda presionar. Te o sea, digo, estás usted... un poquito frío, oh. la verdad. Oh, ¿Cómo? Ya, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya vi el botón. Uy, pero, espérate, ¿cómo estuvo por aquí? ¿Pero cómo eh? que lo viste? <risa> ¿Qué? ¿Pero <risa> cómo <risa> lo <risa> viste <risa> tan rápido? <risa> Hombre, existe el F5, ¿sabes? <risa> No puede ser, <risa> no, no lo pensé antes Ok, vamos, por ahí, papu Vale, vale Bienvenido oh, a la segunda fase, papu Yo sé que a ti te molestan Los parkours y muchas veces Te has caído siempre Entonces te asco? puse un parkour Ok me, ah. Esto me lo paso eh, con los ojos Cerrados, vamos, otro salto ¡What ¡Oh, no! <risa> ¡Qué asco! ¡No! ¡Uy, uy papu, ah. por fin! Por fin lograste pasar eso, vale, vale, va muy bien, va muy bien ¡Ah! pero ¡No! ¿Otra ¿Eh? ¿No vez? ¿No murió? Bueno, yo, yo acabo con tu sufrimiento, papu ¿Qué? ¡Estaba cerca de la liana! A lo mejor podía subir Vale, vale, vale, vale de nuevo no, no, a ¡Wop! Ver, ¡Wop! ¿Va ¡Esta partida me la sé! Ajá, perfecto Vale. vale. Y... ¡Oh! ¡Saltamos! No, ¿y si esto salto? está muy fácil, gameplay ¿Ahora que ¿Esto es una zona de palancas? Sí, hay una oh, zona sé, de palanca Vale, te es comento Mira, te comento un poquitico de esta zonita Aquí hay muchas palancas, como ves Hay unas ¡Wii! que te pueden llevar Hasta el salto más alto ¡Wii! O otras te pueden llevar a la muerte Tú tienes que seguir la correcta pero, pero deja de saltar así Que tienes que llegar hasta acá, hasta la balsa Vale, súper fácil, mira ah, Espera, esta no oh, era <risa> Oh, pero pero bueno, lo hiciste mal A ver, a ver, a ver si llegas Tienes sí, si que saltar, Ajá, vale, una, dos y... ¡Tres! ¡Uah! ¡Uah! ¡No! <risa> ¡Otra vez, Jope! ¡Oh, Alexi falló múltiples veces en esta parte del parkour Pero al final pudo pasar esta parte ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Felicidades! Papu, lo has logrado Ahora tienes que pasar por esa rejilla ¡Hola! ¡Qué currado que está esto, babroso! Vale, Soy como un gusano. Que pagar por esto, yo sé que uh. paredes aquí encerrado te puedo agobiar un poquitico. Subes por el agua. Vale, va muy bien. Esto pues está muy, bien. muy fácil. Vale, vale, vale, ya me di el baño. Este es el peor reto de todos, ¿sabes? ¡Ah! ¡Me quemo! ¿Qué pido? Pues ¡Claramente te vas a quedar! ¡Es un bloque de magma! ¡Ahora! Te quiero decir, esta prueba hay bloques invisibles, bueno, bloques no, son nieves invisibles y otra que es real. Una fuerte para soportar tu peso, así que. Vale, bien, si no me equivoco, bien. la que te hunde es la que trae textura. Así que uh, saltamos, uh, oh, saltamos. ¿Qué? Oh, espérate, este salto lo tengo que hacer continuo. Saltamos, saltamos. ¿Qué? Perfecto. Uh, uh, pero, pero. Y se me queda este. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Pero, pero, pero, pero, pero! ¡Es la nieve completamente escarchada! ¡Qué ya, asco! Fe. Sí, ya ya lo sé, ya lo sé Te he trolleado un poquitico, mira Por la trolleada te voy a tepear hasta aquí, ¿vale? ¿Qué hasta, Pero, pero, ¿te estás dando cuenta de que... Oh, ¡Qué asqueroso! Me ya. va a hacer pasar el parkour de nuevo Sí, sí, lo tienes que pasar Pero esta vez, bien Ahora ya te puse un bloque normal a ver, si lo Me no lo voy a descubrir. pasar con dos corazones <ríe> Vale, saltito, saltito, perfecto Pero... ¡Me vale saltito, saltito, perfecto, saltito! Perfecto. ¡Otro saltito más, otro saltito más! Okay. ¿Qué épico ¡Bro, pero pero me acabas <risa> de, de mover la vagoneta, papu! ¡Oye, que me <risa> acabo de arruinar tu reto! <risa> ¡Pero vamos, vamos! No, espera, ¡Ahí está, espera. Ahí está! ¡Espera! <risa> ¡Das todo el asco del mundo, que lo sepas! ¡Bro, nadie dijo que iba a ser fácil esto! ¡Mira, te muevo hasta aquí! ¡Pásalo caminando, dale! Cont ¡Así es, uh, gracias! A continuar. Ok, ahora si lo de antes era difícil, ahora sí llega a lo extremadamente difícil. Pero no me dejas explicar. <risa> <risa> Hombre, me puedo pasar el reto pasándolo con el barco por los picos, esto cuenta? No cuenta para nada. Mira, aquí te coloco otro barquito, a ver si lo logras pasar, pero esta no, vez esta tiene es, una cabeza bonita. Le vale cuidado, uy, está arranca demasiado, está arranca demasiado. <risa> ¡No! ¡Ah! <¿Lo> <risa> Dale otra vez, dale, dale, pruébale, pruébale. Ahora con Ahí más voy. calma, papu, con más calma. Para, riquito, tío, para, riquito, Dale, Dale, dale, suavecito. Vale, va muy bien, va muy bien. Cuidado, cuidado. Pero ¿no, ¡Te estás arrasando con la carretera. Pero, coe, <risa> es que este tío no va a superar nada. ¿eh? El tiempo se te acaba. Vale, lo estás logrando. Perfecto, perfecto. Está... Ahora sí estás pensando, eh, no estás arrasando con nada. ¡Mira, okay, el okay. último! No. ¡Mira, mamá, lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Estamos! ¿Qué, qué, qué, qué, qué? ¡Ok! ¡Alexi, bienvenido a la trituradora! ¿Qué pedo qué es esto? ¿Cómo hiciste esto? ¡Eres un monstruo! Bro, son trucazos, pero es que no voy a dejar que me mates a Froggy tan rápido. Claro que sí, voy a hacer esa rana en de rana y me la voy a comer en tu cara. No, no, no, no. Mira, ahora te voy a explicar este reto en qué consiste. Es un laberinto. Tienes que tener mucho cuidado porque esta sierra te pueden comer al instante.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 ¡Wow! No puede lograr! asco! No, no puede ser. Amigo, esto es muy estresante. Pues te quiero decir otra cosa. Hay una alternativa para que no pases todo esto y llegues directamente a Froggy. A ver si lo encuentras. Hmm, una alternativa, pero. O sea, es como un camino secreto, o sea, me salté algo. No, está aquí uh, mismo en la habitación. Lo encontré, lo encontré. ¿Qué es este okay. cofre? Vamos a ver. Pero literalmente te no lo, lo puse a la vista. Pero no lo vi. Puse una arrojadiza de. ¡Oh, resistencia al fuego! Claro. O sea que pudo pasármelo por la lava. Vale, ahora soy resistente y súper candiente. Ahora estás que arde, papu. A ver. Sí, lo, lo, lo paso lo por lo la, pasa lava. la lava. Vámonos, a vámonos. Ver. Uh, ahora Tiene sí. Tiene que ahora haber otro sí camino, estamos. ¿no? Forney. Mira, y como ves, acá hay un, un bloque que no cuadra con los demás. A oh. ver, ¿Qué vas a hacer acá? Espera, ¿esto es una bajada? Veo oh, un. Oh, ¡Me caí! ¡He caído en la lava! ¿Qué decir, verdad? A ver <risa> si no van a salir de ahí antes de que se acabe wow, la posición. Estoy curioso de cuando estás hundido en lava. Ok, ok, ok. Encuentro la salida. ¡Encuentro la salida! ¡Directo vale. a la superficie! ¡Me lo he no, pasado! ¡No! ¡Pero lo está logrando! <risa> Froggy, a tu rana. No, no puede ser, Froggy, Froggy. Espera, ¿a ¿dónde se fue? Rana. No, no salta, ¡Nos vemos S en el otro mundo, bro. bro no mates a Froggy, te pago todo lo que quieras, pero no mates a Froggy, es mi única mascota. Sí, no, que sí. toma, ¿qué, qué la tiraste? Esa? ¡La tomar es el vacío! Caíba, ¿Qué, hace, Se caíba, ¡Qué haces sucio! ¡Aqueroso no, no, no, no. te caes también! No. Pues como vieron ranita, llegamos casi al mismo tiempo, pero ustedes deciden en los comentarios quién fue el ganador. Si ¿Sí no, Team Promi no. o Team Lucky. Ustedes deciden, no. papu.